Silencio. Pues ya estamos en vivo. Ok, muchísimas gracias con todos. Estamos aquí otra vez en vivo. Voy a compartir mi, mi, mi, mi pantalla y aquí te estoy saludando desde acá. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Estoy aquí con mi ayudante. está bueno, El ayudante. Ahí está el ayudante. Muy bien. Hoy en esta clase en vivo te voy a enseñar los degradados, pero antes de empezar a ir con la clase, te voy a contar un poquitito acerca de la historia de los degradados que tienen Illustrator. Los degradados nacieron prácticamente desde la versión 1 de Illustrator. Y lo dejaron ahí, ¿ok? Y hubo una pequeña mejora en la versión 2014, pero que fue muy interesante, o sea, como para refrescarla. Y la última actualización fue 2019. Perdón, eh, la versión fue CS4, no 2014. Mil disculpas, sí, estoy, estoy un poquitito un poquitito, este, eh, emocionado por salir en vivo, ¿no? Fue CS4, año 2008. Tuvieron que esperar 11 años para hacer una mejora a la herramienta de degradado. Vamos a ver si estoy en vivo aquí. Pues sí, estoy aquí en vivo. Ok, entonces me indican si en producción estamos en vivo o no estamos en vivo. Sí, a ver si es que estás compartiendo mi pantalla, si me estás viendo ahí. Si estás viendo ahí, por favor. Ok, sí estamos entonces. En este momento estoy moviendo el cursor. ¿Me alcanzan a ver en el monitor? Estoy moviendo el cursor. Estoy moviendo el cursor. Sí, ¿no es cierto? Sí. OK, estamos ahí. Bueno, vamos ahí. Esto es lo que vamos a hacer. En la parte derecha te lo voy a explicar. Muy bien. Aquí estamos con, nuestra, con nuestro pájaro terminado. Esto es un, un redibujo vectorial que lo hice, obviamente, con la herramienta de la pluma. Entonces, ¿qué te recomiendo? Mira, clic y arrastras eh, para seleccionar todos los objetos. Obviamente, los objetos tienen que estar no agrupados, sino libres, ¿no? Voy a poner Control-Z. Y otra cosa importante es que, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Mira, clic y arrastras. Y en la parte inferior, o si no lo tienes activado el degradado en la barra de herramientas, aquí en la parte inferior, control Z, lo vas a buscar aquí en el panel de muestras y vas a activar el degradado. Más o menos te va a quedar algo así, ¿ok? Me gustaría, mira, con el objeto seleccionado, con clic y arrastrar, que le quites el color de trazo, ¿ok? Para que quede mucho más, mucho más interesante. Voy a hacer un zoom aquí control, barra espaciadora, clic y arrastrar. Selecciona este objeto, clic derecho y voy a enviarlo detrás para que puedas ver los objetos que están ahí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, algo súper sencillo. Vas a seleccionar solo un objeto, ¿sí ves José? Solamente vas a seleccionar un objeto. Te vas al panel de degradado que está en la parte derecha. Si no lo encuentras al panel de degradado, te vas arriba a ventana y vas a poner degradado o su atajo de teclado es control F9 o comando F9 en una Mac. OK, aquí. Esta es la parte chévere. Voy a hacer un zoom. Ojalá se pueda apreciar en vivo lo que te quiero enseñar. Estas dos opciones salieron en la primera versión de Illustrator, pero esta salió en la 2019, donde puedes editar con mayor tranquilidad los degradados. Vas a dar aquí con tranquilidad y con creatividad. Entonces, al rato que tú das aquí, se generan dibujos, se generan puntos y se generan líneas. Te voy a explicar en qué consisten los puntos. Mira, tú coges un punto, cría arrastras y puedes mover el punto donde está el color del degradado. Esto es algo espectacular. Por defecto vienen esos colores o quizás otros. No te preocupes. Si le das doble clic sobre el círculo que está ahí, vas a activar la herramienta de muestras y puedes cambiar de color. Ahora sí se puede apreciar de una mejor manera los cambios que quieras hacer. Voy a repetirlo otra vez. Doble clic aquí. No me gusta ese color verde. Voy a poner un amarillo y doble clic acá abajo. Y quizás... Eh, esto es un problema que me está pasando. Ya luego lo voy a volver a enfatizar. ¿Okay? Si das doble clic y no te sale la, la, la ventanita emergente del panel de muestras, te vas aquí al panel de degradado y vas a dar doble clic donde está la otra muestra de color. Se te va a abrir el selector de color y ahora va a ser mucho más fácil realmente poder encontrar el color que necesitas. Simplemente con clic y con clic en OK. Ahora presiono barra espaciadora para moverme por el documento. Voy a trabajar en esta parte que está aquí. Con la flechita negra, tranquilamente, con un clic la vas a seleccionar. Y ahora viene la parte interesante. ¿Por qué? Porque vas a elegir otra vez el panel de degradado, la otra vez el que está aquí. Pero vamos a elegir líneas. Hace un ratito y por defecto viene puntos. Ahora elegiremos líneas. ¿Qué es esto? Mira. Te sale el, el cursor con un mouse. Eh, perdón, perdón mil disculpas. Sale el cursor, un círculo y un mouse. Y el signo más. Animal. Das un clic aquí. Otro clic acá y se está generando esa curvatura de degradado. Esto es simplemente espectacular para que puedas hacer este tipo de, de, de curvaturas, de proyecciones. Qué increíble. Digamos que no quieres este, este punto de degradado que está aquí, lo seleccionas y lo borras. Pero antes de borrarlo, voy a editar. Anda, anda. Aquí, aquí, aquí hay un pequeño problema. Vamos a presionar la tecla G o la tecla B pequeña. Otra vez la tecla G. Damos un clic Acá doble clic para seleccionarlo. Como te decía hace un ratito, si tienes problemas, doble clic acá y eliges el color que estés necesitando. Seleccionas con un clic, te vas aquí al panel de degradado y vamos a elegir realmente el color que necesitas. Yo lo estoy haciendo un poco la apuro porque realmente se necesita demasiado tiempo para terminar este tipo de trabajos. Pues, obviamente, pues, en casa, con tranquilidad, lo puedes, lo puedes manipular de una mejor manera y darle el acabado que realmente necesitas, ¿ok? Mira, di clic en OK y ahí lo tengo. Con la flechita negra vamos a deseleccionar esto o shift Control a para deseleccionar eh, todos los objetos que, están selec que, están, que pueden estar seleccionados. Muy bien, ¿y qué es lo que tendría que hacer? Pues así, trabajar todo, absolutamente todo, este objeto o este este objeto que está aquí, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente me voy a dirigir aquí para que veas el producto terminado. Bajo ese concepto, pude desarrollar este objeto o este pajarito con estos degradados. Realmente utilicé solamente tres colores, solo tres. ¿Sí? Un ratito, vamos acá, vamos acá. Mira, José, solo utilicé tres colores y ahí puedes ver los resultados. Y me demoré, obviamente, casi como una hora. Eso sí, también hay que, hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿ok? Ahora. Ya que tienes la idea presente, lo que yo te recomiendo, realmente lo que yo te recomiendo es seguir practicando, practicando y practicando. Otra cosa importante es que en el fondo también le apliqué los degradados. Mira, ya lo vas a ver aquí en este momento. Voy a hacer un zoom hacia atrás. Selecciono el degradado. Voy a editar el degradado. Y ahí puedes ver los puntos. Mira, ve cómo los, con clic y arrastrar, voy a modificar los puntos y mira cómo voy a modificar ese degradado. ¿OK? Entonces, el, el fondo también está hecho, con este, con este estilo. Ok, espero que te haya gustado esta lección, no sin antes invitarte de todo corazón, porque el día de mañana voy a estar dando esta charla que acabaste de ver sobre degradados, así, totalmente creativos en el 2019, y a profundidad el día de mañana, en Santo Domingo de Los áchilas desde las 9 de la mañana voy a estar en la cámara de comercio, ahí ya se me duerme mi, mi socio, ya se duerme, voy a estar en la cámara de comercio desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, enseñándote un taller súper, súper gurú de ilustrador uh -huh. creativo. Así que te espero. Ahí tienes el WhatsApp. Llama en este momento y diles, compadre, recibame un cubo porque quiero que mañana me vuelen el cerebro porque mañana, porque mañana le vamos a dar con todo. Viejito <risa> mío, a este ya le vuelve el cerebro. A ver, a ver. Ya le vuelve el cerebro a este mano. Ok, entonces nos despedimos. Chao, José. Sí. Chao, muchachos. Cuídense. Nos vemos muy pronto, o mejor dicho, ya de mañana. Cuídense. Y en vivo también estaremos saliendo en este canal. ¿eh? Chao.